Hoy estaba con una incertidumbre tremenda acerca de, de una serie de preguntas que me llevo haciendo ya con mucha fuerza, con mucha intensidad, desde hace por lo menos mínimo entre 30 y 40 días. Y la verdad es que yo me encontraba con una especie de ansiedad, una especie de estrés, una especie de incertidumbre eh, desmesurada, como queriéndole pedir a la vida una serie de resultados o una serie de, de, de logros como más aceleradamente ¿no? entonces eso eso me hizo preguntarme me hizo preguntarme qué, qué me estaba sucediendo qué era lo que me estaba pasando que si mi mente iba más deprisa que yo que si menos mal que dejé de fumar hace muchos años ¿eh? si no yo qué sé me hubiera fumado un paquete o dos en menos de cuatro horas una sensación de intranquilidad profunda y una sensación de desasosiego y claro, yo me preguntaba, yo me decía, Jolines, ¿cómo yo voy a dar tranquilidad y paz a, a cualquier alumno o a cualquier coachí en sesión? o Si yo precisamente me encuentro como una especie de molinillo haciendo un café imaginario para una taza que no existe o que la tengo solamente en la mente. Estaba muy preocupado. Y yo decía, ¿qué puedo hacer primero para tranquilizarme yo? Tengo armas, tengo herramientas, tengo técnicas. Pero sobre todo lo que más me preocupaba era cómo yo puedo transmitir lo que me pasa y encontrarle una, una mera solución o un, un pasadizo, un túnel, un, una ruta diferente, una, un pequeño atajo. Algo que pudiera tranquilizarte a ti. Bien, pues ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. wow A ver, este mes es un mes de energía 11. Es un mes de año 6. Es un mes concretamente en el que nuestra cabeza, nuestro corazón eh, y nuestro cuerpo se altera de una manera eh, brutal, porque hay un encontronazo profundo entre el pasado y el presente, entre las viejas ideas y el presente, entre las ideas que sí funcionan y las que no funcionan, y el presente, y sabiendo que en este presente hay que evolucionar, sabiendo que en este presente hay que darlo todo, sabiendo que en este presente ya no cabe el esconderse ni de nada, ni de nadie, ni detrás de nada, ni detrás de nadie. Es como la sensación de evolucionas o evolucionas. No hay más. O lo haces o lo haces. Qué duda cabe que el miedo está presente. Qué duda cabe que la incertidumbre está presente. Y qué duda cabe que a veces se queda uno como boqueando, ¿no? Sin tener apenas aire diciendo, ¿qué hago? ¿Para dónde muevo ficha? Y realmente lo importante de esto, si te digo la verdad, lo importante es saber que es que este mes es lo que toca. Toca darse la vuelta como un calcetín. Toca revisar valores, revisar creencias, revisar principios, revisar deseos que se tenían en el pasado, revisar objetivos que se tenían desde el pasado y hacer un balance. Y lo que tiene que estar, tiene que estar. Y lo que quieres que esté, estará. Y lo que no quieras que esté, no estará. Entonces tendrás que hacer una limpia mental. Claro, yo te comprendo. Yo te comprendo perfecto. Hacer un reset mental es... ¡Jodido! <risa> Así de claro. Pero para quitarle hierro, lo vamos a. Una palabra lo va, lo, lo, va, lo va a conseguir visualizar en tu mente. Adaptabilidad. Punto. Adaptabilidad. Olvídate de los valores, olvídate de los principios, olvídate de lo importante que eres tú y tu ego. No. No. Adaptabilidad. Eso es lo realmente importante adaptabilidad y donde tú vas a tener que hacer sí o sí lo que a lo mejor no te gusta eh, eh, y yo, yo yo he sentido la necesidad de hacer ahora mismo este vídeo precisamente para ti, para que tú te tranquilices para que tú tomes conciencia de algo importante sobre, lo que, sobre lo, lo que está pasando ahora mismo en tu vida, lo más importante que tienes que tener en cuenta eres tú no tu ego Tú con... Pregúntate qué, qué, qué sientes en este momento. Pregúntate hacia dónde quieres ir en este momento. Pregúntate qué quieres hacer en este momento. Pregúntate qué quiero arriesgar en este momento. Y si hay algo que te echa para atrás, pregúntate qué es eso que te echa para atrás. Qué es eso que, que te atenaza. Y pregúntate por qué te echa para atrás. ¿Qué sentido tiene...? Dar un paso para atrás. ¿Qué sentido tiene aferrarte a algo que no funciona? ¿Qué sentido tiene el quedarte paralizado? ¿Por miedo a qué? No cabe. En este mes eso ya no cabe. Hay que avanzar. Cierto es que no es necesario que avances a 200 kilómetros por hora, pero es verdad que tienes que arriesgar. Y sabes que a mí la palabra tener que ir deberías... Me gusta muy poco. Muy poco. Pero hay veces en las que uno se tiene que autoespolear para andar, para caminar. Decía Will Smith, y creo que me lo habrás oído alguna vez en algún vídeo mío. Decía Will Smith que hay que tener el arte de estar cómodo en situaciones incómodas. Si tú te das cuenta de que puedes conseguir estar cómodo cómodo o cómoda en situaciones incómodas, sin que se note, sin que sufras y sin que te decepciones, wow, ya has evolucionado. Ya has evolucionado una barbaridad. Ponte a pensar por un momento, ¿cuál era mi comportamiento hace 5 o 10 años en referencia a lo que me está sucediendo ahora? Cuando alguien me increpaba, cuando alguien me increpaba, perdón, determinada frase o determinada actitud, ¿cuál era mi forma de hacer? Hace 5, hace 10, hace 20, hace 25 años. Y date cuenta y asómbrate, pero en positivo, por supuesto, ¿no? Asómbrate de lo que eres capaz de hacer ahora. De lo que eres capaz de omitir ahora. De la cantidad de camisas y corsés que te apretaban las costillas y te apretaban los pulmones y te apretaban el pecho. ¿Y ahora? Ahí va. Me viene a la mente eso que decía mucho Bruce Lee, ¿no? Uh, be water, my friend. O sea, sé agua, amigo mío. Es decir, fluye con lo que está pasando. No te atropelles, no te atasques. No te, no, te, no, te, no te atasques en el pasado fluye con lo que va viniendo ni, ni, ni siquiera lo juzgues date el permiso de ser y de darte cuenta que en ese fluir que ahora estás haciendo como la energía en el Tai Chi ¿eh? te estás dejando ser y te vas a sorprender ¿por qué? porque si tu mentalidad porque si tu opinión porque si tus creencias porque si tu adaptabilidad se expande a trabajar en el aire, a trabajar en la fluidez, te vas a dar cuenta cuando menos que, mirando para atrás, ¡wow! lo que he cambiado! ¡wow! lo que he evolucionado! ¡guau, wow, he sido capaz de, de hacer esto y yo pensaba que era súper difícil! O yo pensaba que iba a ser poco fácil, o yo pensaba que me iba a atascar, o que me iba a dar vergüenza, o que me iba a poner... Eh, un poquito ahí la y un poquito... No. Entonces, te invito a que hagas lo que estoy haciendo yo y me está solucionando. Es decir, me está ayudando a convivir una vez más con la incertidumbre, convivir una vez más con la ansiedad, convivir una vez más con el amor incondicional, convivir una vez más en el contexto al que me vaya tocando, el que me vaya tocando... Lo seguro ya no existe, todo se mueve, todo es energía y todo se mueve. Entonces déjate ser con lo que sea, con lo que venga, como venga. Tú ya irás, como los meandros, tú ya irás cogiendo las curvas que necesites para llegar hasta abajo y volver a subir. Pero no te opongas a nada. Que ningún. que ninguna. que ningún obstáculo sea una, una valla a saltar. No, ahora ya vas por debajo de la valla. ¿Sí? Porque antes tú mismo te obligabas a saltar esa valla. Porque tenías que ser como este. O tenías que ser como esta. O tenías que llegar a la misma altura que este o esta. Eso ya no existe. Ahora la pelea, la verdadera lucha, la verdadera guerra es interior. Es contigo mismo. Son con tus formas. Con tus maneras con tus movimientos con tus ademanes de sentirte una persona que evoluciona cada minuto cada segundo cada, cada día, cada noche, cada, cada espacio y cuando te des cuenta de eso de a poquito en positivo en positivo, en positivo con agradecimiento de lo que vas viendo que estás haciendo ya se te olvidó la incertidumbre ¿te das cuenta? no le pongas foco a lo que ya no hace falta no hace falta ponerle foco Hace falta ponerle intención a otras cosas que están viniendo constantemente. Sé como un filtro, sé como un filtro. Si llueve, te pones un paraguas, ¿verdad? Bien, pues si llueve, ponte el paraguas. No pasa nada. No estás traicionando tu personalidad. No estás traicionando tu carácter. No estás traicionando a la familia. No estás traicionando a esas siete generaciones atrás que te llevan presionando sin tú saber por qué. No. Ni siquiera te estás traicionando a ti en lo que creíste que fuiste, que te dijeron que eras. Olvídate de todo eso. Yo te diría, aunque suena un poco jocoso, pero quiero que te rías. Actúa como un clon. Clon, clown, payaso... ¿Mimo? Un poco de las dos cosas. ¿Qué hace un payaso? ¿Qué hace un mimo para atender al público? Pero cuando acaba la función y se quita el maquillaje, ¿qué sucede? Cuando se desmaquilla, cuando se quita la peluca, cuando se quita el traje de payaso o el traje de mimo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que se queda él. Y no ha hecho más que jugar ahí, ahí en el circo, ¿no? Ahí en, en la pista. No ha hecho más que jugar. No tiene ninguna importancia. Es un juego. A veces hay que tener más equilibrio, otras veces tienes que tener menos equilibrio. Otras veces tienes que aguantar un comentario. Otras veces tienes que tragarte un sapo. Otras veces tienes que hacerte el tonto o la tonta. ¿Ves? No pasa nada. No pasa nada. Las personas felices son las que fluyen. Las personas infelices son las que piensan como los niños pequeños. Es que me tenía que haber pasado esto. Es que me tenían que haber regalado lo otro. Es que yo he nacido con una cuchara en la boca. Es que... ¿Sí? Ríete. Ríete de ti el primero. Ríete de ti la primera. Y sal al mundo a jugar. Tómate la vida como un juego. Porque el que sabe jugar se toma la vida más en serio. Que el que no sabe cómo jugar. De hecho, cuando juegas es cuando consigues cosas. Voy a probar a ver si, no, así no. Voy a probar de otra manera. Oye, ¿y de esta manera. Oye, ya sí. Oye, ya sao. Y te darás cuenta, como en algunas conversaciones, ay, va, yo he sido capaz de decir esto. Yo he sido capaz de hablar de esta manera. Yo he sido capaz de convencer a esta persona. Yo he sido capaz de entender a esta persona. Yo me he hecho entender para otra persona. Yo me he comunicado correctamente. Yo creo que sí. Yo he guardado el ego en el bolsillo para hacerme entender de una palabra, de un sentimiento. Como decía también un maestro mío hace mucho tiempo, ¿prefieres tener razón o vencer al ego? ¿O, o prefieres ser feliz o tener razón? Creo que la cosa va por ahí. Yo recuerdo que era algo así. Esas campanillas me suenan algo así. Sí, sí. ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Eso es. ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Pues ahí tienes, ahí está la vaina. ¿Qué prefieres? Y te digo una cosa. Si, si te tomas en serio todo lo que te acabo de decir, no hagas nada. ¡Nada! Tómatelo a cachondeo, tómatelo a broma y luego sal a la calle en modo juego. A ver qué es lo que pasa. Y te darás cuenta, te darás cuenta del verdadero, poder, del verdadero poder que tienes. Porque solamente el que salta con pértiga es capaz de ver hasta dónde llega, hasta lo alto que llega. Pero el que no coge la pértiga, no. Pues coge la pértiga del humor, coge la pértiga de la creatividad, coge la pértiga de la risa, coge la pértiga de, ¡jo, qué día más bonito hace, madre mía! que hace un sol tremendo, coge la pértiga de uy, sigo teniendo trabajo, coge la pértiga de he pedido ayuda a un compañero y me la ha dado coge la pértiga de he pedido perdón y me la han aceptado coge la pértiga de he perdonado y me siento mejor coge tu carácter, tu personalidad, tu ego mételo un poquito en el cajón ahí, guardadito, y si puedes salir una llave, mejor y olvídate un poquito de ti y simplemente fluye, simplemente fluye. Y date cuenta. Para finalizar que empezaba con la energía del 11. Date cuenta de una cosa. Curiosamente, el 11 es un número también de estrategia. Así que aplica a todo esto tu propia estrategia. No te aferres tampoco a ella, pero aplícala. A ver qué pasa. Y no te olvides que este año es el año 6. El año de los logros, el año de los éxitos, el año de los cambios, el año de los descartes, el año de las mm, decisiones y, ¿por qué no?, el año del amor. Cada uno lo coja como quiera. Pues nada más, amiga, amigo. Un abrazo. Hasta la siguiente.